Y tú sabes quién llegó? El, el grupo, grupo de Ahora. Atención a nuestra gente de Cincinnati domingo 23 de abril, ¿dónde que vamos, baby? Estaremos en Ibiza un fiestón con su grupo de Ahora en vivo, White Party we Invita el mío Piquete Urbano. Reciente una vaina de matada. los míos. Su grupo de Ahora Cincinnati, Ohio se revienta esa tarifa